Buenas tardes a todos y a todas Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de, de Planeta Fácil Hoy vamos a empezar a leer el, el episodio 3 de Desengaños Amorosos Vamos a leer entre las páginas 60 y 70 del libro A continuación cuando leamos el libro os voy a hacer unas preguntas Y en esas preguntas os vamos a dar una pista en qué página del, del libro está para, para orientaros a vosotros y a vosotras. Durante la reunión es importante que cuando habléis estéis estéis tengáis el, el, el micrófono o el altavoz desconectados. Para así, para así dar feedback a, o, o, o, o, o que la conversación entre los demás grupos sea, sea fluida y no se escuche ruido. ¿Vale? Eh, voy a compartir pantalla desde mi ordenador y empezamos ya a leer todos y todas juntos. El que le toque. Eh, perdona, ¿se ve en la pantalla, Mónica? Sí, sí, sí, sí, se ve. ¿Se ve, ¿Se ve la pantalla, Maricruz? Sí, eh, Se ve? ¿Se ve la pantalla, Espadeza? ¿Galicia? Sí, bien. Eh, ah, sí. Sí, Mónica, te toca a ti leer la primera. Vale, voy. Bueno, empiezo. Tiempo, tiempo atrás en Sicilia, había dos caballeros que se conocían desde niños. Eran galanes nobles, ricos, discretos y sobre todo hijos de español. Se llamaban don Juan y Don Pedro. Se pasaban el día juntos y eran tan amigos que en toda la ciudad se les conocía como los dos no amigos. Digo, Sí, sigue, sigue Ajá. hasta el final de la página. Vale, vale. Cuando don Pedro se casó con la bella Roseleta, don Juan pasó un tiempo sin ir a casa de su amigo para evitar murmuraciones. Pero los dos amigos se echaban, se echaban tanto de menos que don Juan volvió a asistir con, con familiaridad y, y don Pedro y Roseleta ¿eh? le, le recibían con agrado. Por, res, por respeto al honor de su amigo. Don Juan no quería mirar a Roseleta, pero no podía evitar verla casi, casi cada día con la amistad tan cercana que tenía con Don Pedro. Eh, Maricruz, te toca a ti. Sí. Don Juan empezó a ver a Roseleta como la mujer más bella y a Don Pedro, como el hombre más afortunado. Cuando estaba sola, Don Juan se viendo a su amigo triste y enfermo de pena. Don Pedro y Roselita le preguntaban la causa de su pena. ¿Para qué no? Don Juan y cierto es amigo Don Pedro, que trajo la pena desde hace tiempo, por vergüenza de mi debilidad. La hermosura de Angel, Angeliana es la fuente de... La hermosura angeliana es la fuente de mi desdichas. He intentado hablarle de mi pasión, pero ella no me ha querido oír y responder a mis papel. Sí. Estoy tan triste y desesperado. Si tú lo quieras, dame la vida. Sí, que me llame más tarde. Ya, pero que no puede entrar en el club de lectura. Eh, Ana Martínez. Sí, que está en el. Que sí, se sí, conecte en el enlace de 17. De noviembre. Eh, ¿Puedéis continuar, Maricruz? Ya lo he leído. Sí, vale. Eh, Aspadeza, eh, ¿os toca a vosotros? Sala de ocio, comedor. Ay no, Rosa, comedor. ¿Os toca Aspadeza? a comedor. La y don Pedro le a don Juan. Le aconsejaban pedir su mano. Pues Angelia Angeliana era una mujer de poca calidad y no tenía padres. Por lo que nadie se opondría a esa reunión. Don Juan les daba la razón. Don Juan les daba la razón. Pero ponía como excusa que quería esperar que Angeliana tuviera más edad. Así pasaron dos meses. Don Juan, don Juan suspiraba por Rosaleta, mientras Rosaleta pensaba que Don Juan suspiraba por Angeliana. Un día que estaba comiendo un café de su amigo. Don Pedro tuvo que subir un momento y se quedaron a solas, Don Juan y Rosaleta. Don Juan vino, vio la ocasión perfecta, para decirle con voz temblorosa. Don Juan, ay, hermosa, hermosa Rosaleta, qué hermoso. Pues, vale. pues mis ojos cojaron y su divino, pero, no, pero me fue prohibido merecerlo. M Mónica, te toca. Voy, ya mismo voy, que tenía el micrófono desactivado. Sí. Debes saber que la causa de mi tristeza no es angeliana, solo yo, yo, yo vos, señora mía. Roseleta estaba llena de cólera y durante los días siguientes fingía enfermedad o repentinos accidentes. Cuando don Juan iba a visitarlos, un día que estaban los tres de sobremesa, don Pedro preguntó a don Juan cómo iban sus amores con Angeliana. a lo que don Juan respondió, muy mal, porque hace unos días le hablé de mi pasión y ahora ella se niega a verlo. Su enfado me quita la vida. Le echo estos versos para desenfadarla. Sin él para desenfadarla. Y... ¿Leo los versos? Sí, sí. Vale. Sin el sol no, vivi no vivimos. esta nuestra vida, con su luz y su calor. Vos, mi bien, yo oh, es vosotros. Mirad vuestra obligación. Pues mi vida muere sí. si, me si me negáis vuestro amor. Yo sé cómo amaros. Decidme que soy amado por vos. Me bien grata. No soy mío. Soy... No soy mío, soy solo vuestro. Eh, Maricruz, te toca. Okay. Si no es importa mi pena, pronto perderé mi vida por causa de este dolor. Don Pedro, que es Roselita no porque una mujer sepa que es un hombre, la ama. Está obligada a amarle. Cierto es, señor Don Juan, y vuestro amor. Si sí, algún no, amor, empieza a hacer locura y atrevimiento. Si algún hombre pusiera, quedó Don Juan. Oh, déjame leer. Quedó Don Juan muy descontento por la palabra. Don Juan seguía enviándole papeles, no tenía miedo. Don Juan seguía enviándole papeles. No tenía miedo de que Don Pedro se enterara de todo, pues pensaba que ninguna mujer se atrevería a contarle a su marido que otro hombre busca su favor. Voy a ver un momento, ¿también si se si se va a conectar alguien más en el sí. Cruz? No, eh, Aspareza, eh, as os toca a vosotros. Vale, sigue Mercedes. Sí. día de el señor que jugaba más que ningún otro. En el señor son los hoteles de Don La para que le el que tenéis y que vuestra casa, la que el ser inmundo por tus sentimientos, ya ha demostrado con un dado con un caso con un dado de oro, pero nadie me dice. El único remedio es quitarme la vida. Yo he cumplido mi partes, ahora cumplir con la voz. voluntad. Contélo, yo lo sé. A... Una y otra vez. Tan pronto me invadía la cólera y quería quitarle la vida a la mamá, como tan pronto acordaba el cariño de su amistad. Al final decidió que un agravío así no podía quedar difícil, pero había contenido sin que la ciudad se o sin que la ciudad con Bien, eh, ahora le toca el turno a, a ver... Eh, creo que se va a conectar David David Berbés de La Rioja voy a ver si está ahora eh, hola David mientras se conecta eh, David voy a voy a darle el turno a, a Mónica te toca Man, mandó Don Pedro a Rosileta que enviara un papel a Don Juan, dándole cita con su asiento. Una noche que el Pedro estaría fuera de la ciudad. Recibió el papel Don Juan y se puso loco de contento. No sospechó nada raro. En, en, en el. Oh, ¿No se ve, Antonio? Sí, eh, sí. Espera, lo voy a. Sí, eh, es. es eh, a ver. Veréis. Oh, sí, hola David Hola, hola. David Hola David, eh, eh, Mónica puedes leer otra vez desde el principio La página esta. Ah, vale. ah sí. vale, vale, voy Mandó don Pedro Roseleta Que enviara un papel a don Juan Dándole cita en su hacienda Una noche que don Pedro estaría fuera de la ciudad Recibió el papel don Juan Y se puso loco de contento No sospechó nada raro En el repentino cambio del sentir de Roseleta Llegó la, llegó la noche acordada y don Juan se puso en camino. Justo cuando salía de la ciudad, tocaron el Ave María las campanas de la iglesia. Don Juan se bajó del caballo y se puso a rezar. Pidió a la Virgen María que le perdonara por el pecado que iba a cometer y que le protegiese de todo peligro. En Sicilia había la costumbre, había la costumbre de ahorcar a los delincuentes y dejar sus cuerpos colgando en la horca para dar ejemplo. David, te toca sí. a ti. Voy. ¿Cuál? Esta página 67 lo estoy compartiendo pantalla. ¿no? Cuando don Juan pasó por delante de tres uh, ahorcados al borde del camino, una voz le llamó. Voz, don Juan, don Juan. Don Juan, lleno de espanto, miró para todos lados y no vio a nadie más. Me sigue leyendo. La, la voz volvió a llamarle. Venía de uno de los ahorcados. Don Juan se, se, se santiguó y le preguntó ¿para qué me has llamado? ¿Necesitas algún favor? ¿O que mande decir unas misas por ti? No estoy, no estoy vivo y necesito que me bajes de aquí, como es posible que estés vivo si te han ahorcado es para Dios imposible salvar una vida cuando es esa su voluntad sigue leyendo David hasta el final y caminaron juntos Es que no lo veo Se ve ahora bien No estoy vivo y necesito Que me bajes de aquí ¿Cómo es posible que estés vivo Si te han ahorcado Es para Dios imposible salvar una vida Cuando es esa es su voluntad No se ve, lo de abajo no se ve nada eh, A ver, se ve bien ahora eh, no veo nada, solo veo que, que he leído hasta, hasta a voluntad. Eh, luego sigue más, a la, sigue más abajo. David. Don Juan, vale, vale. Don Juan ayudó al ahorcado a bajar de la horca y caminaron juntos, juntos hasta que vieron la hacienda a, a pocos ciertos de metros. Don Juan bajó de su caballo y dijo al arcado, eh, Maricruz, te toca. Eh, Maricruz. Le toca. Maricruz, Maricruz te toca. Maricruz le toca a ella. Sí. No, lo Juan, te equivoco en tu condición. Ese negocio. Tan importante soy yo quien debe atenderlo. Tú debes quedarte aquí, Don Juan. ¿Cómo puedes saber tú lo que tengo que hacer aquí? Sé a lo que viene y debo hacerlo yo. Hasta tu caballo a ese. Escucha y mira con atención todo lo que vea suceder. Luego me dirá quien prefiere. El corazón de don Juan, el corazón de don Juan latía sin freno por el milagro que estaba viendo esa noche. Se subió al árbol y vio el arpado llegar a la ciudad. Aspadeza, os toca a vosotros. Sí. Nada más alrededor la valla aparecieron Don Juan y sus criados. Dispararon al ahorcado, le señalaron y le tiraron a un pozo. Después llenaron el pozo. A los pocos minutos salieron tres hombres de una tienda. Encontraron el caballo de Don Juan. U una voz dice... ...que parecía a la de Don pedro el caballo de Don Juan no volverá a subir en él. Cuando los vio alejarse, Don Juan exclamó, que no de espanto, bájame Dios! Don Pedro y sus piedras en la tierra el alcalde no me deja ir, y todos, Don Pedro dice, que no subiré más en mi caballo, ¿Qué es lo que está pasando... Eh, ahora, David, te toca. Voy, se bajó sí. del árbol y vio al arcado cubierto de sangre que venía hacia él. Te suplico por Dios que me digas si estoy hechizado o si estoy soñando. Ni, ni sueñas ni estás hechizado. Tan ignorante eres que no entiendes lo que ha pasado, todas estas estas heridas. Me las han dado creyendo que te las daban a ti por tu traición y falta de amistad. Cuando venías hacia aquí le rezaste a la Virgen María, Madre de Dios, y ella me mandó a mí venir ir y tomar tu aspecto a los ojos de don Pedro y de sus criados. Te librado del pecado y del castigo, para que puedas arrepentirte y salvar tu alma. Nada más decir esto desapareció. Bien, ya hemos leído hasta la página 70 del, del libro de del tercer capítulo de desengaños amorosos. Ahora os voy a hacer unas preguntas relacionadas sobre lo que hemos leído. Desde la página 60 hasta la página 70. Y son las siguientes: ¿Cómo eran los caballeros que llegaban a Sicilia? Eh, y esa pregunta es para Mónica Antequera. Eh, eh, y la pista está en la página 60. Vale, pues. ¿Cómo eran los caballeros que llegaron a Sicilia? Sí. Está en la página 70. 60. ...al principio del libro... ...al principio del tercer capítulo... ...vale... ...pues... pues me parece que eran oscuros... Sí, sí. ...correcto... ...los caballeros oscuros... ...sí, sí... ...segunda pregunta... ...¿a quién empezó a ver a don Juan?... ...pista página 61... ...esa pregunta va para Aspareza, Galicia... Página 61. ¿A quién empezó a ver a don Juan? A la mujer de don Pedro. Correcto. Eh, tercera pregunta. ¿Con qué persona suspiraba don Juan? Eh, esa pregunta es para Maricruz y la pista está en la página 62. Maricruz. Roseleta y Don Pedro. Rosaleta. Correcto. Eh, cuarta ¿Sí? pregunta. ¿Por qué Doña Roseleta estaba en cólera? Esas páginas es para David, Berbés. Y es la, la pista está en la página 63. ¿Perdón, Antonio? Sí. Mira, el grupo de allá, nos tenemos que descubrir, transporte ahora. Vale, os, os, os, de, os ponemos la próxima fecha en la página de Club de Lectura, y va a ser Acabes. el 1 de diciembre. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Pero... Aspareza. Un día que estaban dos de sobremesa, don Pedro preguntó a don Juan cómo iban sus amores con Angeliana, a lo que don Juan respondió. Correcto. Quinta pregunta. Es porque Juan no no tenía mi, porque, porque no tenía don Juan miedo. ¿Y a quién? Página 64. Eh, y es, Y es para Mónica. Esa pregunta. ¿Cómo como repite. Es ¿por qué no tenía don Juan miedo? ¿Y a quién tenía miedo en la página 64. y pista. Pues no tenía miedo de que don Pedro se enterara de todo. Sí, correcto. Ahora, sexta pregunta. ¿Por qué motivo se puso a rezar a rezar don juan pista página 66 y esa página es para para maricruz eh, eh, ¿Por qué motivo se puso a rezar don juan y, el, el, y la pista está en la página 66 la opción de la prensa no está bien. ¿Los paños no Sí. Sí. Anda, sí. eso. Sí. ¿Correcto? Sí. Correcto. La respuesta. Ahora, baje el sexto, el séptima pregunta: De qué están hablando Don Juan y el ahorcado, páginas 67 y 68, Esa pregunta es para David. Pero Juan lleno de. Sí, es muy bajo, sí. ¿Para qué me has llamado? ¿Necesitas algún favor a que mande decir unas misas por ti? No estoy vivo y necesito que me bajes de aquí. Correcto. Eh, página, pregunta número 8. ¿Qué han encontrado los tres, que, ¿A qué persona han encontrado los tres hombres? Pagi, pista Página 69. Y, es para, y esa pregunta es para Maricruz. Para Mari pregunta dicho eh, que han encontrado los a quién persona han encontrado los tres hombres o qué o, o, o qué cosa han encontrado los tres hombres página 69 de la pista mm. Para hacerla fácil, ¿qué cosa han encontrado El los tres hombres? Cor los correcto. El de Don Juan. Correcto. Y última pregunta, la novena. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó a don Juan cuando bajó del árbol? Página, pista, página 70. ¿A, ¿A quién vio? Don Juan. Y esa pregunta es para Mónica, antequera. Uh -huh, uh -huh. Vale. Eh. Ya al alcalde, cubierto de sangre. Eh. Correcto. Eh, bien, ahora ya voy a dejar de compartir. Eh, eh, Como eh, ah, Ya hemos hecho las preguntas sobre el, el Club de Lectura. Y Ajá. hemos hecho ya la pregunta, ya hemos leído una parte del primer capítulo. Sí. Bien, ahora os voy a decir la próxima fecha del próximo Club de Lectura. La próxima fecha va a ser el 1 de diciembre, que cae miércoles. Ajá. Y vamos a leer a, de la página 71 a la página 79 del libro. Vale. Sí. ¿Capítulo con, 60, como has dicho? De la página 71 a la página 79 que es el que es el final hasta el final del tercer capítulo hemos leído vale. la primera la primera hemos leído la mitad del, del primer del tercer capítulo ahora nos toca leer la segunda mitad vale. el, el, el, del capítulo del, del desengaño amorosos de tercer capítulo y lo vamos vale. a hacer el día 1 de diciembre a las 4 de la tarde que cae miércoles Vale. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por, por haber asistido en, este, en esta reunión de Club de Lectura. Y nos vemos el día 1 de diciembre a las 4 de la tarde. Uh -huh. Vale. Sí. Vale. Vale. Bueno. A a a a nos, nos vemos Mónica, nos vemos Maricos, nos vemos David. Adiós, no. Adiós. Vale, hasta Adiós. luego, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, chao, chao. Si lo quiere. Hasta luego,